¿Qué tal muchachos? El día de hoy vamos a hacer el análisis de Nebula, Origen, Sinergia y Mazos Meta. Bien, muchachos, esta información la podemos ver gracias a Marvel e Snap quienes son los que hacen el data mining generalmente de cada nueva temporada y nos van trayendo pues todo el contenido que va a llegar justamente el primero de mayo, que va a ser el día lunes donde se va a lanzar la nueva temporada. Así que quedan más o menos dos semanas para que podamos ver. Esta temporada que pertenece a Nebula. Y ahora sí muchachos, toca hacer el análisis del contenido que trae el pase de temporada nuevo. En este caso, y lo primero que va a saltar a la vista acá va a ser a Nebula con los stats que tiene. Me parece que estos stats que tiene Nebula acá, que muestran en esta imagen, están desactualizados. Y que los stats reales justamente son los que están aquí debajo, que son coste 1, poder 1. Ya que tienen mucha relación también con la habilidad que tiene Nebula, que eso se los voy a comentar un poquito más adelante. Estuve revisando un poco más al detalle las variantes de Nebula todo y todos tienen el coste 1 con poder 1 incluso la misma variante que está trayendo Nebula del pase de temporada de nivel 50, también es coste 1 y poder 1, por tanto lo que yo deduzco aquí es que estos van a ser los stats reales que va a tener Nebula y pues solamente esto aquí pues ignoremos y sigamos hablando del resto, y ya que estamos hablando de Nebula pues esta sería la nueva carta del pase de temporada, como pueden ver está el diseño base en el medio justamente en el centro de la imagen la que se encuentra sentada y la otra Nebula que está al costadito ya vendría a ser la variante nivel 50 de pase de temporada, siempre nos presentan eh, generalmente las cartas básicas y la variante en ese orden, así que es bueno siempre recalcarlo y, re y decirlo también, luego acá tenemos la variante de Gamora también, que está bastante bonita justamente tiene relación con el tema de los guardianes de la galaxia por la película y tal, y acá debajo tenemos también a Star-Lord, ¿no? que también está, oye, está muy bueno el diseño que le han hecho acá a Star-Lord no se sé, me, hace, me hace recordar a, a las guerras antiguas, ¿no? como la primera guerra mundial o algo así, una cosa así, el traje que tiene Star-Lord ahí, pero obviamente en el, en el el ámbito espacial, luego acá tenemos los cosméticos que pondrían a ser también los avatares ¿no? en el caso de Gamora, Star-Lord, este, Nebula también que están digamos que están en algo el de Star-Lord es el que más me gusta de los tres en realidad incluso también el de Nebula podría ser pero bueno eso ya es a gusto de cada quien luego acá tenemos los dorsos ¿verdad? acá van a ver dos dorsos que van a obsequiar justamente por el pase de temporada y está muy interesante la verdad el dorso del cassette ¿no? que eso trae pues nostalgia con las canciones de los ochentas y tal y hay mucha gente que de por sí estaba comentando de que le estaba gustando mucho ver este tipo de dorso y que seguramente lo iban a adoptar como su dorso preferido no sé ustedes qué tal ven este dorcito de acá del cassette, a mí me gusta mucho no sé si lo llega a adoptar como dorso principal pero de todas formas como para usarlo ahí por ratitos creo que estaría genial y ahora muchachos la siguiente información que vamos a ver aquí van a ser las fechas exactas en este caso la nueva temporada va a comenzar el primero de mayo que va a caer un día lunes y va a ser por la noche, generalmente al menos dentro de mi zona horaria es a la hora que justamente se actualiza la tienda de tokens ¿no? por la noche. Y ahí es donde sale justamente la nueva temporada. Y esa temporada ahí va a terminar el 5 de junio. Que es para tener una idea de cómo va a ser la siguiente temporada también. ¿no? En este caso la fecha de inicio de la siguiente temporada. Pero bueno interesante esto. Ya saben el costo va a ser siempre de 10 dólares. Me parece que eso nunca va a cambiar. Y acá hay una el premium plus generalmente que le dicen. ¿no? Que cuesta 15 dólares. ¿no? Que son 5 dólares más del precio original. Pues esto generalmente no lo suelo recomendar pero si el que quiera de repente por ahí tener 10 nivelcitos más para canjear más rápido sus recompensas o tener al final 10 cofrecitos de temporada para reclamar adicionalmente también pues no lo veo mal así ese es el que quiera realmente gastar su dinero ahí pues libre de hacerlo pero como les digo recomiendo siempre gastar generalmente solamente en el, el coste nada más de los 10 dólares y ahora si bajamos un poquito más justamente estamos viendo a las 3 cartas ¿no? que van a estar relacionadas dentro del nuevo pase de temporada en este caso Nebula como nueva carta Gamora y Star Lord que van a ser variantes de ese de pase de temporada y acá se encuentran las variantes un poquito más grandes, ¿no? que se ven la verdad muy geniales, se eh? ven muy chulas la verdad todas las variantes, me gusta específicamente la de Star Lord bastante, la de Nebula también me gustaría utilizarla, justamente la variante del, del nivel 50 de pase de temporada está muy bonita y recuerden que también en este mes, justamente de mayo, van a venir también cuatro eh, cartas nuevas también, en este caso va a estar viniendo el Tribunal Viviente va a, estar vi va a estar viniendo también el Alto Evolucionador que creo que se va a hacer el siguiente Big Bad, eh, el Pato Forward, ¿no? y va a llegar también Iron Lad estas cuatro cartitas están llegando así que pues estemos eh, atentos a todo esto muchachos seguramente por ahí les voy a sacar algún video también más adelante hablando sobre las sinergias, los mazos, ubicaciones de todas estas cartitas acá con las cuales se pueden, eh, que tanto pueden impactar seguramente en el metajuego ya pero para el mes de mayo todavía así que aún queda tiempo pero es bueno ir viendo lo que ya va llegando justamente para el siguiente mes y como ya los tengo acostumbrados en este tipo de videos muchachos creo que sería de mala educación de mi parte pues mostrarles las sinergia, los mazos, las ubicaciones y todo y no haberles contado un poquito de la historia de Nebula así que vamos a ello. Nebula es un personaje del cómic de Marvel que hizo su primera aparición en Avengers número 257 en el año 1985. El origen de Nebula es un tanto misterioso ya que no se sabe mucho de ella hasta el momento que decide secuestrar el Santuario Segundo, un satélite solar en órbita construido y utilizado como una base de operaciones para Thanos. Esto sucedió cuando el titán loco quedó paralizado en la vida y la muerte por tanto ella se hizo pasar por su nieta tomando así el control del satélite y destruyendo algunos planetas Thanos logra renacer y se dirige a reclamar su satélite para lo cual encuentra a Nebula como la nueva dueña que decía ser su nieta. El titán niega todo esto y quema su cuerpo dejándola como un zombie a su servicio, hasta que ocurrió el asunto del guantelete del infinito. Sucede que Thanos andaba defendiendo el guantelete luchando contra toda clase de seres, y en un momento de vulnerabilidad, Nebula se lo llega a robar, y al usarlo se convierte en una diosa recuperando su forma original. Como una forma de venganza al haberle causado tanto daño, Nebula usa el guantelete para deshacer todo. Todo lo que Thanos había hecho previamente, incluyendo el famoso chasquido. Pero sucede que Nebula no es tan diferente de Thanos, rápidamente pierde el control del poder del guantelete y termina enloqueciendo. Luego de esto, Thanos decide unirse al equipo de Adam Warlock para quitarle el guantelete a Nebula. Al encontrarse con Nebula comienza la lucha y ella fácilmente los derrota. Adam Warlock parece ser destruido, pero sucede que él logra entrar dentro de la gema del alma y provoca que ésta haga un cortocircuito. En el guantelete haciendo que Nebula lo suelte Y Adam Warlock aparece victorioso Tomando posesión del guantelete Al final de todo esto Thanos decide buscar un planeta rural Para ser una especie de granjero Donde se le ve sentado Contemplando el lugar En las películas del MCU Nebula tiene una historia un tanto distinta Aquí quería compartirles más que todo Su origen en los cómics Y ahora sí muchachos pasemos a hacer el análisis A fondo de lo que vendría a ser esta cartita acá esta carta tiene coste 1 Y poder 1, la verdad que son Bastante normales sus stats, digamos que Están decentes, es tal cual como es el, el, Los stats que tiene Bass también Ahora veamos si la habilidad Que tiene Nebula es tan buena como la habilidad de Bass Y aquí lo que dice la habilidad De Nebula es la siguiente, cada turno Que tu oponente no juega una carta aquí O sea se refiere a que si no juega una carta En la ubicación donde jugaste a Nebula Va a obtener Nebula Más 2 de poder, y aquí hay un paréntesis Se dice, excepto el turno que tú jugaste esta carta Y aquí pongamos el ejemplo bien clarito Digamos que en el turno 1 tú jugaste a Nebula En la ubicación de la izquierda Y tu oponente no te jugó nada en esa ubicación Como recién la has jugado a Nebula En esa ubicación no se va a activar Justamente la ganancia de más 2 de poder Porque lo jugaste justo en ese turno Pero ya a partir de los siguientes turnos Si tu oponente no juega ninguna Carta en esa ubicación donde se encuentra Nebula pues irá ganando más 2 de poder Por cada turno que el oponente no vaya Jugando una carta en esa ubicación Digamos que en una situación ideal tú la lanzas En turno 1 y pongamos que por Alguna razón el oponente nunca juegue Una carta en esa ubicación ¿Hasta cuánto se puede llegar a bostear justamente Nebula acá? Se puede llegar a bostear hasta Más 10 de poder me parece ¿No? Si es que llegamos Hasta el turno final teniendo un Total de 1 de coste por 11 de poder Obviamente que eso haría que Nebula pues sea una carta muy buena Pero como ustedes saben en la práctica esto no Siempre va a ser así o va a ser muy raro La verdad es que el oponente nunca pueda jugar Una carta en esa ubicación. Ya les voy a decir en qué situaciones sí se podría o podría suceder esto pero generalmente el oponente más bien va a tratar de poner empeño en jugar en esa ubicación para que nebula no se pueda bostear y ustedes me pueden decir pero tío qué carta tan mala o sea es una carta encima de coste 1 y que nunca se va a activar porque el oponente siempre va a estar jugando en esa ubicación pero muchachos veamos el ángulo estratégico que va a tener nebula o el impacto psicológico que va a tener nebula también en las estrategias o en las jugadas que va a hacer el oponente porque prácticamente el oponente va a estar medio medio obligado a tener que jugar algunas cartas en esa ubicación para que justamente nebula no se bostee, haciendo de que tú puedas prácticamente tener un poco el control de la partida también sobre lo que hace tu oponente esto qué quiere decir que, que tú vas a hacer que el oponente haga lo que tú quieras que él haga en este caso tú le vas a poner en una ubicación a nebula y vas a hacer que el oponente pues se desespere un poco en evitar que se bostee nebula y tener que jugar algunas cartas ahí que pensaba de repente o que hubiese pensado o lo hubiese gustado haber jugado en algunas otras ubicaciones más allá del bosteo que tiene Nebula que no está mal me parece que su verdadero poder en realidad es ese, el hecho de que tú puedas hacer que el oponente haga lo que tú quieras y más allá del más 2 de poder de bonificación que obtiene Nebula lo cual yo no lo veo mal, creo que su verdadero potencial se encuentra en que tú puedas controlar dónde va a jugar tu oponente sus cartas, en este caso tú haces que el oponente quiera jugar a la derecha, pues le lanzas Nebula y el oponente se va a ver obligado a lanzar algunas cartas ahí para justamente evitar que Nebula se bostee ese tipo de control o impacto psicológico dentro de la estrategia del oponente creo que es el verdadero poder que va a tener Nebula aquí y otra fortaleza que podemos aquí encontrar en Nebula es que su habilidad es única no tiene efecto revelarse y no tiene efecto continuo lo cual lo hace muy difícil que pueda ser conteriada la manera en que tú molestes a Nebula como oponente es que tengas que estar jugándole cartitas ahí en esa ubicación donde se encuentra ella para evitar justamente que pueda ser bosteada es más, incluso si yo quiero poner más incómodo al oponente aparte de que él está medio forzado a jugar en esa ubicación para que no se boste nebula yo encima le puedo poner algunas cartas que lo incomoden más como por ejemplo le puedo poner un cosmo acompañando a nebula después y hace que el oponente se lo piense dos veces para de repente jugar alguna carta que tenía efecto de revelarse, no y lo termina jugando en otro lado porque la verdad sabe que cosmo no lo va a dejar jugar bien ahí y pues tu Nebula sin problema se va a estar bosteando más 2 de poder por cada turno que el oponente no quiera sacrificar alguna carta con efecto revelarse en su ubicación. Y aquí una gran debilidad que tiene Nebula como todita las cartas de coste 1 lamentablemente muchachos siempre va a ser el Killmonger. Este man siempre va a llegar con todo y la va a reventar a Nebula pues en caso pues no la hayas protegido. Por esta razón es que en todos los mazos donde generalmente vas a tener que llevar a Nebula para reducir el riesgo pues es bueno acompañarla con un armor ahí. Y ahora vayamos a las partes de la Cine cuáles van a ser las cartas que combinadas con nebula pueden llegar a ser un muy buen complemento estratégico y aquí como pueden ver ustedes debajo les estoy mostrando todas las cartitas y eso que por ahí me faltaron mencionar algunas pero creo que estas son las más relevantes que van a justamente complementar muy bien con nebula o van a ser una sinergia muy buena en este caso comenzamos con mantis como ustedes saben el oponente al estar siendo forzado pues medio forzado al tener que jugar en la ubicación de nebula para evitar que se bostee. van a ver cartas que tienen esta función de predicción generalmente, ¿no? Que si jugaste en la misma ubicación de esa carta, pues esa carta activa un efecto. Y acá hay varias cartitas realmente que van a funcionar muy bien con Nebula en ese aspecto. Va a funcionar, por ejemplo, Mantis. Va a funcionar el Rocket. Va a funcionar Star Lord. Va a funcionar Groot. Va a funcionar Drax, ¿no? Esas. Ah y Gamora también. O sea, todas estas cartitas que les estoy mencionando, que me parece que muchas de ellas son del, creo, y creo que todas, no sé, son del tema de guardianes de la galaxia acá. Pues van a, a poder bostearse muy bien y va a cumplir muy bien el factor de, pre de predictibilidad justamente a la hora que tú las lances ahí sabiendo que el oponente va a tener que jugar pues para evitar que se bostee esta cartita de Nebula y aquí muchachos como pueden ver ustedes la siguiente carta a analizar va a ser Watu y por qué he puesto a Watu acá justamente porque Watu puede ver las ubicaciones que todavía no se han despejado en caso de que lo hayas robado temprano a Watu no si está en tu mano inicial mejor todavía y si tienes a Nebula ahí todavía mejor aunque esa situación no va a pasar siempre es la verdad pero por Podría ser un muy buen aliado. ¿Por qué? Porque watu de repente te puede ver alguna ubicación. Donde no se pueda jugar cartas. Y ahí es donde es la oportunidad para que tú puedas lanzar a Nebula. Digamos que en el caso más extremo. Un eh, Santo Santorum. Puedes verlo por ejemplo en el lado derecho que no se ha revelado todavía... Pues simplemente lanzas a Nebula ahí a ojos cerrados... Y si el oponente no tiene un Killmonger... Pues sabes que vas a tener una carta muy poderosa... Que prácticamente va a terminar con 11 de poder al final del turno... O al final de la partida... Y luego aquí tenemos a Tormenta que también tiene una gran sinergia con Nebula... Tú puedes haber lanzado previamente a Nebula en una ubicación... Luego lanzas a Tormenta ahí para que acompañe a Nebula... Y haces justamente que el oponente pues tenga que jugar alguna carta en ese lado... Pero sabes que a partir del turno 5 y 6 generalmente no va a tener nada que jugar ahí y eso hace de que por ahí pueda ganar unos, no sé, unos más 4 de poder garantizados en ese aspecto nebula. Y ahora aquí, muchachos, tenemos a Debris. Que debri también puede llegar a ser muy molesta, ya que el oponente, al ver a Nebul en una ubicación, va a estar poniendo algunas cartitas ahí. Y cuando llegue de repente la tercera cartita, le pones debri Plague. y listo. Le tapaste la ubicación, le bloqueaste la ubicación y ya no puede hacer nada ahí el oponente. Cartas similares a debri en ese aspecto también podría ser By, pero podría ser la misma Titania. Y ahora aquí nos vamos con Spider-Man y con Profesor X, que tienen prácticamente la misma habilidad o muy similar a esto de que es bloquear la ubicación y no dejar que el oponente juegue. Pues acá también puede llegar a pasar lo mismo. De repente en Spider-Man, que generalmente se usa en turno 5. Usas Spider-Man donde está Nebula. Y el oponente al no poder jugar en el siguiente turno. Pues simplemente Nebula va a garantizar al menos que se bosteen más 2 de poder. Igual va a ser Profesor X también. Donde tengas a Nebula. Y eso hace también de que de repente, si te estaban ganando por un puntito de poder ahí en esa ubicación, donde utilizaste Spider-Man o Profesor X, puede ser que Nebula con esos más de poder termine carreándote en esa ubicación. Y ahora aquí tenemos a Sandman, muchachos, que su poder de Sandman también es bastante bueno. Como saben la habilidad restrictiva de Sandman es que pueda jugar una sola carta por turno nada más. Y que muchas veces lo puede sacar rampeándolo en turno 4. Entonces ¿qué va a pasar Nebula acá. El oponente no va a poder jugar todas las cartas en la misma ubicación de Nebula. Tiene que jugar en diferentes ubicaciones. Ya que solamente puede jugar una sola carta por turno. Y esto hace que Nebula tenga más probabilidades de que esté bosteándose constantemente al menos en esos turnos que falten. Y aquí muchachos para mostrarle uno de los masitos en los cuales de repente Nebula podría funcionar. Este mazo generalmente está bastante divertido. Porque tiene pues casi todos los personajes de guardianes de la galaxia acá Y como pueden ver pues está Mantis Justamente las cartas que les estaba diciendo que hacían sinergia Una muy buena sinergia con el efecto de Nebula Pues acá podemos verlas también Incluso por ahí pues han puesto a Yondo, Al Adam Warlock también de repente Ya que si el oponente va a estar jugando en otra, en otra En la ubicación donde se encuentra Nebula Puedes poner a Adam Warlock en otro lado O de repente puedes poner también Nebula con Adam Warlock Y puedes jugar ahí Star Lord O puedes jugar Rocket Raccoon No sé, para que tengas mucho más poder Y seguramente por ahí eso te te puede ir dando pues más ventaja para que Dan Warlock te ayude a robar cartas. Pero este es un mazo de Thanos, la verdad. Y acá como pueden ver también hay varias gemas, digamos, pueden ayudar para ciertos propósitos. ¿no? La gema del alma está muy buena. La gema verde también para el rampeo también está muy buena. La gema del espacio misma también de repente para, no sé, puedes, quieres mover un Groot de repente, ¿no? Lo quieres mover a otro lado y seguir dejando otro espacio para que puedas poner un Drax en ese mismo lugar de nebula. Todo eso está interesantísimo, ¿no? Acá también está Gamora también por ahí. Si la quieres jugar como que en el turno 5 turno 6 a Gamora también tiene un efecto muy bueno ahí, así que acá Thanos te va a ayudar bastante con el tema de los robos también no mucho aparte de que tienes a Dan Warlock ahí de apoyo, así que todo este combo de acá está bastante interesante, incluso acá veo también que está eh, Thor aquí también para poner un poquito ahí de sazón más con el Mjolnir, no sé si de repente hubiese sido bueno verlo por aquí a O de repente ya tal vez no combine tan bien acá, más que todo lo decía por el tema del Mjolnir y las gemas que podría haber un ciclado por ahí, pero pues podrían ser Alternativas si y se puede ir viendo que se reemplaza más adelante, pero al menos, así como una cosa básica acá, este masito está interesante. Y aquí muchachos tenemos este masito acá que ahora Podemos ver unas sinergias nuevas con Profesor X Más que todo y Daredevil, débil que acá Daredevil Pues se va a ayudar bastante o va a ayudar bastante Digamos a poder lanzar un buen Profesor X A poder lanzar una muy buena Gamora O inclusive también alguna otra carta De repente por ahí como Rocker Raku eh, Groot de repente juntos Por ahí de repente o no sé un Star Lord y un Groot De repente juntos también ahí en una sola ubicación Donde juega alguna carta el al oponente Y se puedan bostear bastante, no puede llegar a ser Muy poderoso el efecto ahí, eso ya va a Depender mucho de la situación y a Parte recuerda también que acá no hay armor pero si sí hay un profesor x para que pueda proteger el lugar donde probablemente puedas lanzar o se haya lanzado nebula no si tú lanzaste nebula en una ubicación y justo dar débil te dice que el oponente no va a jugar nada ahí o aún así de repente juega ahí puede ser que con profesor x lo lance de todas maneras donde está nebula y el siguiente turno como no se juega nada nebula se bostea más dos y por ahí de repente puedes tener esa ventaja de poder obtener la victoria aquí también me parece interesante el green goblin porque lo que hace también es justamente bloquear una ubicación del oponente si es que estás jugando muchas cartas en la ubicación donde se encuentra tu nebula, de repente ya hay dos o tres cartitas por ahí y le lanzas un goblin simplemente y con eso le terminas de tapar la ubicación y tu nebula pues free se va a estar cargando turno tras turno más dos de poder y ahora muchachos vamos a pasar a la parte de la sinergia con las ubicaciones, estas ubicaciones pueden llegar a favorecer bastante también la presencia de nebula, vamos a comenzar ahorita con lechuguilla, lechuguilla es una ubicación donde nadie quiere jugar porque sabes que te vas a llenar de piedra. sobre todo si tu oponente tiene un mazo de edad que eso jamás lo vas a querer hacer. Entonces, de repente, por ahí tú lanzaste a Nebula de repente en turno 1 en alguna ubicación y justo se revela que era Lechuguilla. Como te digo, si estás apoyado por Watu, mucho mejor todavía, porque ahí si lo lanzas con toda la seguridad del mundo, pues el oponente le va a doler bastante tener que jugar en esa ubicación. Generalmente no van a jugar y vas a dejar justamente que tu eh, Nebula se vaya bosteando más de poder turno tras turno. Y luego, muchachos, pasamos a las minas de Vibranium que vendría a ser una cosa muy similar a cómo funcionaría con lechuguilla, aquí el trono espacial muchachos, es una excelente ubicación también para Nebula, aunque no parezca, pero obviamente si tú las combinas con otras cartitas por ahí que te puedan ser de apoyo, pues Nebula podrías ponerla acá, como sabes el oponente generalmente no te va a querer jugar nada ahí, hasta que sea turno 5 turno 6, donde tenga algo con suficiente poder para poder ganar la Nebula Nebula acá, en una condición normal si la lanzaste desde turno 1, puede llegar a tener hasta 9 poder en el turno final lo cual haría justamente que el oponente tenga que buscar alguna carta que tenga un gran poder para poder ganarle justamente a nebula y qué pasa que cuando tenga de repente esa carta sea en turno 5 o en turno 6 tú puedes lanzar un aero de repente por ahí y te llevaste esa carta de repente a otro lugar y la dejas ahí a nebula que siga boceándose sin problemas ahora sobre esa última situación en específico también que les acabo de hablar estuve pensando un poco al respecto y la verdad siempre me va a quedar un poco de duda hasta no ver justamente a nebula en el juego pero es que si el oponente ya juega la carta en esa ubicación por más que se la muevas con aero me parece que nebula no se va a vocear ahí porque se cumple la regla que el oponente sí jugó la carta a pesar que no la develó no sé realmente si cómo se interpreta en el, en el caso de las reglas el tema de jugar la carta si jugar también significa que se haya tenido que revelar pero sería cuestión de ver cómo se comporta esta cartita con el efecto de aero y si aero puede hacer que la carta a pesar de que se juegue en su ubicación la mueva y se considere como si no se hubiese jugado y nebula se bostara de todas maneras pues digamos que ahí aero va a cobrar un poquito más de relevancia o cualquier otra de las cartas disruptivas de repente por ahí que se puedan jugar y aquí también muchachos la balsa aunque parezca raro podría ser también una buena ubicación para nebula porque a ver qué va a pasar generalmente entre tú y el oponente van a ser una competencia de quien llena primero la balsa y en muchos casos en turno 3 o turno 4 a lo mucho ya están llenando la balsa en una situación bastante buena se llena en turno 3 entonces digamos que tú pusiste también a nebula aquí y nebula se va a poder bostear pues en el turno 4 turno 5 y turno 6 va a bostearse más 6 de poder y pues digamos que va a ser una. Una buena cantidad de poder que se puede agregar a la balsa aquí, luego viene esta ubicación que si sí necesitarías una ayuda en este caso sería el apoyo de Watu o que tengas mucha suerte en haber lanzado justamente a eh, Nebula en esta ubicación cuando todavía no se develaba pero el Santo Santorum vendría a ser pues la situación más ideal que puedes tener Nebula aquí porque pues la juegas, la dejas ahí en el Santo Santorum y pues como el oponente tampoco puede jugar nada pues Nebula se va a ir bosteando sin problemas hasta su máxima capacidad en este caso como digo entre 9 a 11 de poder y la tienes cañón a Nebula porque no hay nada sino más que le pueda ganar Imagínate que le quiera poner un White Tiger o un Doombot, lo que sea Va a ser bien difícil que le ganen con esa cantidad de poder que va a tener Nebula ahí luego esta ubicación que también vendría a ser el Quantum Realm también que es bastante buena donde todas las cartas que se juegan acá se setean su poder base en más 2 acá incluso te setean a 2 de poder eh, base justamente a Nebula y después de eso el oponente generalmente acá no va a querer jugar todas sus cartas porque si no imagínate todas las cartas se, va a setear, se van a setear a poder 2 y no todas las cartas del mazo del oponente van a estar preparadas para estar jugando turno tras turno en este lugar entonces acá está muy genial que juegues a Nebula aquí también y le va a doler bastante al oponente ver cómo tu carta va a creciendo turno tras turno no sin que él pueda jugar nada ahí no y generalmente va a estar jugando en otras ubicaciones y cuando ya quiera jugar algo en ese lugar de repente ya tu carta va a estar lo suficientemente bosteada para que ni siquiera necesites poner ninguna carta adicional ahí de apoyo luego tenemos también algo similar a lo que vendría a ser digamos el Santo Santorum pero en este caso es el Plunder Castle que no puede jugar ninguna carta o mejor dicho solamente las cartas de coste 6 nada más pueden jugarse aquí y esto va a hacer que hasta el turno 6 todavía se pueda jugar una carta y Imagínate que también que tuviste suerte Pusiste a Nebula justamente en esta ubicación Cuando no se había develado Algo parecido al Santo Santorum Y vas a poder tener una, una Nebula ahí Que de repente llega a ser 1-9 Antes de que el oponente juegue una carta Justamente ahí de, de 6 de energía Incluso tú también puedes jugar una carta Ahí para acompañar digamos a Nebula Y puedes hacer de que sea mucho más fuerte todavía Y más difícil de que te puedan ganar en esa ubicación Luego acá nos vamos con las zonas negativas La zona que da menos 1, menos 2, menos 3 son zonas digamos donde puedes lanzar a Nebula y el oponente muchas veces acá no va a jugar muchacho, acá no juega, el oponente generalmente acá así como el lechuguita por ejemplo, como las minas de Vibranium es muy incómodo estar jugando en estas zonas a menos que tengas un sunspot por ahí de repente pero generalmente acá Nebula creo que puede llegar a ser un gran papel porque si el oponente no juega nada acá para no estar perdiendo tanto poder por cada carta que juega pues Nebula va a estar bosteándose constantemente y va a hacer que sea más difícil que, le puedas que te puedan ganar a ti justamente en esta zona, luego también tenemos el laboratorio miniaturizado que también hasta turno 2 puede jugar alguna carta ahí y después en turno 3, 4 y 5 no se puede jugar nada, o sea prácticamente son más 6 de poder que podría tener ahí eh, gratuitos ahí o garantizados en este caso nebula y pues en, ya cuando salga esto que se pueda abrir en turno 6 ya va a ser más difícil que el oponente te pueda ganar ahí, luego acá tenemos al killing también, el killing también es bastante bueno porque después del turno 4 esta ubicación se cierra y ahí tienes el turno 5 y turno 6 donde de Nebula se va a poder bostear sin ningún problema o sea va a estar ganando más 4 de poder en total aparte de las demás cartas con las cuales las has acompañado tú puedes hacer un poco los cálculos ahí pero sabes que esa, al menos esa Nebula en esa ubicación va a ser mínimo un 1 5 más las cartas que tú hayas jugado en ese lugar pues va a ser suficiente de poder para que puedas ganar también Killing y ahora tenemos aquí al Jotunheim que vendría a ser otra ubicación que el oponente no va a querer jugar ahí acá es donde tú puedes aprovechar la oportunidad de lanzar a Nebula y a pesar de que Nebula pierda 1 de poder igual como se bostea 2 de poder tú estás ganando pues uno de poder por cada turno entonces a ti la verdad te sale bastante rentable poner a Nebula aquí y para ese entonces ya que el oponente pues digamos haya estemos en turno digamos en turno este final pues Nebula creo que va a tener 5 o 6 de poder que va a ser suficiente 6 de poder creo que termina y eso va a ser suficiente para que el oponente se vea forzado a tener que jugar algo de todas maneras en esa ubicación y ahí es donde tú de repente lo puedes sorprender tirándolo pues de repente un Jaggernau puede ser ¿no? y ahí ya simplemente no lo dejas este, jugar y terminas obteniendo la victoria en esta ubicación Y esto es justamente lo que yo les decía con Tormenta no Una vez que Tormenta sella o inunda la ubicación Pues ahí se va a quedar durante el turno 5 turno 6 también Se va a quedar con Nebula ahí, y Nebula se va a bostear más 4 de poder Lo cual puede ser que sea muy valioso para que termines ganando esta ubicación Luego también nos vamos con el dominio de la muerte Que esto también está bastante interesante Porque si tú lanzaste previamente a Nebula antes que se revele justamente esta ubicación pues nebula se queda ahí y el oponente difícilmente va a querer lanzar cartas ahí justamente O va a querer sacrificarlas para que pues nebula simplemente no se bostee Eso es bastante difícil y generalmente lo va a jugar en otras ubicaciones Y tu nebula se va a ir bosteando pues más 2, más 2, más 2 en cada turno Y hace digamos que sea mucho más difícil que el oponente quiera jugar en esta ubicación Luego acá también tenemos esta ubicación como que a medias que te puede ayudar también con nebula No es tan eficiente pero digamos que por ahí algo ayuda Porque va a haber un momento donde todas las cartas se tienen que jugar jugar en turno 5 en esta ubicación y si Nebula se encuentra en otra ubicación al menos tienes más 2 de poder ahí garantizado que se va a poder bostear Nebula también y ahora aquí vendría también otra ubicación que lo podrías agarrar de sorpresa al oponente que en este caso sería el Bar sin nombre tú puedes lanzar a Nebula acá y sabes que el oponente jamás va a querer jugar acá, incluso te va a decir que estás loco, estás perdiendo ahí la ubicación cuando después al final del turno de repente o al final de la partida le puedes lanzar una Tormenta o le puedes lanzar un Scarlet y simplemente terminas ganando en muchos de los casos justamente la ubicación aquí, luego tenemos el altar de la muerte que vendría a ser un mecanismo muy similar a lo que vendría a ser el dominio de la muerte ¿verdad? tendrías que tener la suerte de poder entrar justamente o jugar a nebula antes de que se revele tu ubicación y con esto pues vas a estar ganando constantemente bosteo, el oponente por ahí una que otra vez te puede jugar de repente alguna carta para sacrificarla y ganar más energía pero digamos que en muchos de los casos no todos los turnos van a hacer eso entonces te va a permitir de que por ahí nebula se pueda bostear un par de veces y que pues generalmente termines ganando en esa ubicación Y ahora muchachos aquí vamos a pasar A la parte de mi opinión, que tanto yo valoro Esta cartita, miren yo les he comentado Muchos aspectos de esta carta, les he comentado Sus debilidades, sus fortalezas Las sinergias con cada una de las Cartas que hay ahorita que les he mostrado Incluso que están aquí abajo, les he mostrado También las sinergias que hay con muchas ubicaciones Que tiene Nebula acá, les he mostrado eh, Algunos mazos con los cuales se puede utilizar Nebula, yo creo que Nebula De alguna forma no es que vaya a ser una carta súper Importante, va a ser una carta buena creo yo va a ser una carta que, que va a dar otro tipo de nivel de juego incluso puede impactar un poco también en la psicología digamos de cómo juegan los cómo hace juega tu oponente digamos en este caso y hacer más que todo que el oponente juegue a donde tú quieres que juegue en este caso le pones nebul en una ubicación haces que el oponente juegue ahí y puedes terminar bloqueándole también esa ubicación gracias a esa estrategia creo que nebul aquí va a marcar su propia pauta muchachos o sea este pase de temporada creo que puede llegar a ser uno bastante bueno la verdad y que pueda valer la pena comprarlo más que todo por todo lo que les acabo de comentar y esto no tiene nada que ver con el hecho de que si soy o no soy fan digamos de guardianes de la galaxia o del mismo personaje porque acá lo que hemos hecho es analizar de manera objetiva todas las virtudes y defectos que puede tener justamente esta cartita que ya está por venir y con esto puedes tratar de ver cómo la podemos disfrutar al máximo pero bueno cualquier duda o consulta ya sabes que la puedes dejar aquí en los comentarios y también ya sabes estoy haciendo transmisiones de lunes a viernes también por las noches en la plataforma morada si tienes cualquier cosita que decir, ahí ya sabes que me encuentras justamente en las nochecitas, así que ya sabes te espero allí, un abrazo para ti